Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, no, no pensé que me iba a la esta así que gracias por, por el espacio. Eh, por un lado creo que todos los que estamos acá estamos trabajando y con el pleno convencimiento de que el año que viene tenemos que trabajar para mantener el gobierno nacional. Creo que lo que estamos acá no tenemos duda de eso. Así que. De mi parte, como Intendente, agradecer el acompañamiento que hemos tenido del Gobierno Nacional en estos dos años que nos tocó con el Gobierno de Alberto. Hay una diferencia muy marcada en cuanto a los dos primeros años que tuvimos con el Macri, donde sí, la inflación es un problema ¿no? que tuvimos con Macri, que tenemos con este Gobierno, que con Macri había recesión económica y con este gobierno hay crecimiento económico. Entonces creo que eso es algo importante, a pesar de las dificultades que tenemos, de llevarle el mensaje a los argentinos, que la inflación se está trabajando para bajarla, pero lo importante es tener crecimiento económico. Si volvemos a la recesión económica, a la Argentina no le va a ir bien, ya sabemos lo que es la aplicación de la neoliberales en la Argentina, así que a pesar de las diferencias que podamos tener ideológicas o de criterios, creo que acá lo que nos une es el objetivo de que en el 2023 el Frente de Todos, o como se llame, tenga la conducción del país por cuatro años más. En lo que refiere a lo provincial, celebro también la iniciativa de que los distintos sectores que componen el Frente de Todos, nos empecemos a juntar, empecemos a conversar, a dialogar. Creo que hoy los correntinos están esperando la consolidación o la creación de nuevos espacios políticos corrientes. Hay un agotamiento, hay un cansancio respecto al oficialismo provincial, pero tenemos que hacer el hoy encuentro por corrientes no tiene una oposición y no pasa por ser oposición por ser oposición pasa por ser una oposición constructiva pasa por llevarle a los correntinos un mensaje de optimismo de esperanza de que esta provincia es una provincia rica en recursos naturales y no puede ser que sigamos siendo una de las provincias más pobres de Argentina y en esto te de que somos una provincia conservadora, que no nos podemos dejar afuera los conservadores, tenemos que conversar con ellos, trabajar con ellos, pero tenemos que llevarle otro mensaje a los correntinos. Y lo digo desde un lugar progresista, desde un lugar donde mira solo hoy abunda el empleo, donde hoy abundan las inversiones. ¿Sí? Y creo que así como azor pueden existir muchísimas localidades más en corriente que tengan ese presente y tengan ese futuro. Entonces me parece que el primer de, de discutir o de tener cuestiones internas, de pensar en candidaturas, de personalismo y egoísmos, de dejar de lado eso y ponernos todos a trabajar juntos para convencer a los correntinos mucho más... No se va a hacer este proyecto con peronistas. Se necesitan radicales, se necesitan conservadores y se necesitan un montón de correntinos más para que en el 2025 realmente tengamos chance. Para eso tenemos que tener ambición de poder, cosa que hasta el momento, como constructiva lo digo, creo que este espacio careció un poco. era este comienzo y tenemos un buen horizonte para trabajar. Y gracias, Ministro, por su presencia, como siempre, con la terapia.